Pasó. muerto, por ti. justo, justo, justo. Lo tienes. No. ¡El! Dale, dale para ¡El! auto. Yo tengo ya, eh. ¿Oh, oh, oh, oh. Cómprate, cómprate flower... ¿Ah, Claro, Claro, ahí lo la Toma. Es atrás. Es Gulag, viene por el lado seguro. Oh no. Es Google act. Diego, el Ahí el El casetilla. No sé dónde había más gente, tío. Atrás. Dejo dinero para ti. No, no, okay, no, no. Nada. Nada? No 4, 000... Dejo de vivir No ha No, no No a No ¿Qué <laughs> la marca? All right, all safe. No, el más de fuego encima. Oh, no, te se muerto, yo estoy estoy, estoy, estoy, estoy, el Open. No, eh, lo tate, está tate. Ya estoy safe. Y viene un avión, qué lindo, ¿no? ¿Cómo soy yo? este modo, tío? Comprar y tener un ataque arriba, anda. Voy por derecha ya. Comprar... Comprar ataque si pueden, huevo. Eh, pero qué ¿Qué comprar ataque si tienes no lo pasa? Y ahora me viene el puto, la viene de mierda, tío. Esto es un cáncer de alojamiento. No muera, no muera, no, no, no, no, eh. ¿Pues eso? Muerto por uno, dos. Cuidado, cuidado eh. Te va, te va, te va. Te va. Es que me campea a mí el avión de mira ese vegetal. Me tío. tío. Debe que quedar uno más. O bueno, no sé si es el del avión. No pasa el avión, eh. Para comprar, tío. Va, es que no tengo pasta. Bro, hay bastante gente en azul, tú. ¿Tú Te pueden quitar marquitas. Patio ah, ti, uno. triple? no. no. Claro, claro, claro. no creo que un No veo a este de derecha, ahora Es que, tío, tengo un triple o, pero no voy a tienda difícil. No eh, ¿sí? para comprar Uh -huh. tú ¡Yo, fantasma! ¡Yo soy, alejate de mí! ¡Tienes <risa> <risa> COVID! Uh -huh. ¡Ah! to cover your tracks. There's an enemy team hunting for ¡Ah! Espera que entramos, tío Esta rata de mierda el murmurado Es la amenaza Este podio tiempo, obvio Hay uno más arriba, hay uno arriba. Dos, lo más arriba Dos, mentira <risa> ¿Nos <risa> matió? Um, no, no, no ¿Batiste a uno, no? Qué mierda Tienen todos, tienen todos res Tengo, tengo uno enfrente mía Es corto hasta, hasta que remato a gente Ah, veo gente en derecha también Y de arriba Tengo de arriba, eh, Cuidado. Ah, Ahí está, Sé lo que queda Tiene la skin invisible no se me ve la puta cabeza para disparar ahorita. Oh, apoyas Que lo apoyas. la skin es increíble, tío. No, es no, que no, es No se ve nada, nada. que nada, tío. Están en el puente y creo que me estaban viendo ya. Fue en mi qué what the Están aquí dentro. No, no, no, tú, Está en el tercer, tercer piso. ¿Sí? No está, en está en tercer piso. Está en el tercer piso. Alright, all safe. en el tercer piso. Por allá, por naranja, está. No tenía por el camión. hay otro. Lo ha uno, aquí. ¿Querda? Sí, lo veo, está detrás de eso. ¿Sabes de dónde marcaste tu... Lo ha tirado? Hay uno por abajo. Te ha dado aquí kill tuya, ¿no, Joso? Sí. Ahí está. ¿Puedes subir por ahí? No. No. ¿No puedes? a más izquierda, creo, eh. ¿Puedo subir por la tirolina? ¿Tirolina? Creo que sí. Vale, subo eh, ¡Junto, Es justo, justo, justo. Lo, lo tienes, Leo. Buenísima oh. ¿Puedes ir res? Ahí voy Te buddy. Pega uno. Está, está que lo matan a los del bote, tío. Arriba, arriba, arriba, de derecha, derecha, derecha, derecha. Bueno, ¿De arriba está muerto. De, de, de, de, no, no, no. De, de, de. Ah. Han reseado, han reseado derecha. No, lo, lo, lo laseamos. Craqueado. Un tiro, un tiro, un tiro, tiro. Están allí. Blanco. Disparo, disparo dónde marca. ¿no? se va al río. Quedando el equipo, Yo creo que están debajo del puente sí sí en el puente hay uno, seguro Voy por la yo, por izquierda Eh, conmigo, conmigo No tengo ángulo, bro Atrás, atrás, atrás, atrás, atrás, atrás, Lo veo, lo veo, lo veo Al arriba Vaya vuelta ha dado, ¿no? Sí, Su puta madre, tú. No le Ese digo, no, no tipo la dio visible, la tío. vuelta. La vuelta. La puta que y de mierda. Dios mío, me lo suporto. Ah, li, li, bro. Hombre, fue una partida que se montó al final. Así ah, sí me puedo ir. Feliz de la vida yo ya me voy ya, que ya son, son, son, ya días ya son, son, son, son, las son, son, son, son, son, no son,